Bueno, qué? Al mod. ¡Oh! Estás con hambre dañada. ¡Oh, pero están muy buenos ¡Oh, estás genial, boludo! ¡Oh, estás genial también! Espectacular, espectacular, espectacular, Spiderman Ah, me da jorre cual la música, boludo Espectacular, Spiderman, espectacular, espectacular, hombre, Oh, increíble <SILENCIO> Buenas noches, Nueva York Y sombra increíblemente aterradora en el tejado Ok, eso fue bastante rudo para un chico que esté espiando a la gente que está tan pacíficamente... kingping ¿Quién lo diría? Ok, ahora me vas a decir quién eres. Yo soy... Batman. ¿Como de Batman Batman? ¿El Caballero de Gotham y todo eso? Wow, pero para serte sincero sí te ves como un chico malo. Pero de los muy malos. Y créeme, a nadie le gusta un chico murciélago. Digo, por el tema de las orejas música de fondo, suena bien. La capa, que vistes todo de negro. Ese tipo de cosas puede asustar a la gente. Ya veo. Entonces... Por esos vagas. El chico Red. ¿Qué? No. No, no, no, no. Yo soy... Ah, oh, oh, ok. Ya veo. Sí, nunca me había puesto a pensar en esto antes. Bueno, un gusto en conocerte. Soy tu amigable vecino. Peter Parker, Ya lo sé. ¿Qué? Nah. <risa> Oye. Okay. <risa> <risa> ya me ya, ya sé ya. <risa> <risa> ¿Por qué Disney solo es pelo largo nomás. Al menos lo mínimo. ¿sí? Porque usted es pelado, hijo mía. No sé que a propósito la hacen. Que le salga como Shrek. A lo mejor Ok. Y esto muy jodido porque en el arte conceptual, ahí sí se parece al cómic. Digo.. No lo sé, ojalá que lo utilicen en otra película porque. Ah, no sé, se ve extraño, sería extraño ese esta, pero bueno.